¿Cómo estás piscis, mi adorado, adorada Pisciano, Pisciana? Gracias por estar aquí, recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita locochona que tenemos aquí abajo para que nos mantengas presentes en tu vida. Y bueno, recuerda que estamos en Bio Neuro dedicados a entregarte estas maravillosas guías, para que juntos nos vayamos a la autosanación y caminemos este sendero hacia nuestro despertar espiritual venga, vamos a ver qué tienen para ti el día de hoy los arcángeles a través de este maravilloso oráculo de neuro Sabiduría en el mes de enero, ¿cómo te fue? cuéntame, ¿cómo te fue en el cierre de 2019? muchos movimientos, mira, ya salió tu primer carta voy a poner un poco de luz ¡Ay! Así nos iluminamos y nos sentimos más cómodos piscis. ¿Cómo te fue? Cuéntame ¿Qué tal? ¿Qué tal? Este movimiento de energía que vivimos en el último momento del año, eh? Muchas personas están cerrando ciclos Algunos están trascendiendo Otros más Estamos como emocionados por iniciar este año 2020 con toda la actitud, así que cuéntame, ¿cómo te sientes? Vamos a ver qué tienen para ti, Pisces. En este mes de enero 2020 solicito permiso para conectar con tu energía y de esta manera entregarte la guía. Para tu corazón, para tu alma, para tu sanación. Muy bien. Habiendo ya solicitado autorización, vamos a empezar. Ok, en esta primera parte de tu guía. signo de Piscis. ¿hace cuánto tiempo que te has dicho no más veces de las que te gustaría decir sí? y te hacen esta pregunta porque pareciera que con esta carta te ocultas de tu verdadero yo has ocultado los deseos de tu alma Tienes el dragón de la guarida, la guarida del dragón, perdón, y pareciera como si por aquí quisieras salir, pero por otro lado te asusta el afuera. Y entonces te mantienes en esta jaulita, en esta cueva de los condicionamientos, de las falsas creencias limitantes acerca de quién eres. Y mira, piscis, lo más importante en estos momentos es que recuerdes que eres parte importante de todo este universo, multiuniverso, creación, como tú le llamas. Eh, esta autenticidad que de pronto quisieras dejar salir y la ocultas detrás de tus máscaras de una persona buena, bonita, bondadosa. Ya no te están surtiendo efecto en estos momentos, Piscis, y esto es muy normal y en realidad es muy benéfico. Puesto que esta etapa que estamos abriendo en 2020 justamente es una etapa en donde se nos invita a vivir desde nuestra autenticidad, desde nuestra verdad. De ya quitarte esas máscaras porque estás enfocado mucho en los detalles, pero en los detalles desde la autoexigencia en los detalles desde eh, un deber ser, la perfección, la hija, el hijo perfecto, el doctor, la abogada, exitoso, exitosa, eh, el millonario, la multimillonaria, como esta, esta idea de una vida perfecta que nos pintaron en la sociedad y que de pronto mi estimado, estimada Piscis, Quisieras llegar ahí y te enfocas en ello y haces, haces, haces y haces y poco a poco vas avanzando. Sin embargo el hacer recuerda que es del ego, de la mente, que se creyó todas esas historias e ideas de lo que la vida es perfecta. Y en todo este caminar, de ocultarte, de autoexigirte, de mostrarte como... De fijarte más bien en los detalles desde la mente, te han impedido brillar. Y hoy te dicen los arcángeles, es momento de que abras tus alas, de que te permitas experimentar esa autenticidad que es en ti. Y sobre todo, que recuerdes que al decidir y tener la voluntad de vivirte en autenticidad, como hace mucho no lo haces desde que eras niño o niña, eh, de pronto es como si dieras estos pasitos torpes, ¿no? Como, soy auténtico, pero como no conozco mi autenticidad, de pronto siento que choco, me regreso, me muevo, no me muevo. Y te dicen, no te desesperes al ser auténtico. Poco a poco vas a ir recordando quién eres, vas a ir recordando, eh, remembrando esta parte de ti que se ha quedado como solamente un poco oculta, un poco olvidada. Te dicen también que al abrirte a esta autenticidad, entonces vas a poder ver y ser testigo de esa abundancia que ya tienes. Tienes el palacio dorado hacia arriba. Este palacio dorado representa toda la abundancia, toda la riqueza, todas las cosas materiales, emocionales, físicas o no tangibles de las que ya tienes, eh, de las que eres heredero o heredera y que ya están ahí asegurados o aseguradas para ti. Lo único que te piden es que te abras a esa autenticidad, que ya vueles, ¿okay? que le abras las puertas a la autenticidad, al amor, a la entrega, a la abundancia, a la compasión hacia ti mismo y hacia los demás y sobre eso te sigas. El detalle más importante a partir de hoy, a partir de este primero de enero 2020 que te piden eh, tener es el mayor detalle en el que requieres observarte, y estar con tu atención plena es en el momento presente y fíjate que esta recomendación ha sido para la mayoría de los signos, o sea, andamos como que divagando entre el futuro y en el pasado y no nos mantenemos en lo que realmente tenemos, ¿ok? Entonces, esta es una recomendación también para ti, vive tu momento presente para que identifiques y veas con claridad lo que sí ya posees. Ahora, eh, te dicen también, Pisces, que no estás solo, te lo decían aquí y te lo refuerzan en esta parte, eh, no estás solo, no estás sola y es muy importante que evites como querer manejarte desde el ego en esta separación en la que tú eres el más, el mejor, el peor o el menos, ¿sabes? Como en esta dualidad de creencias limitantes hacia ti mismo, hacia ti misma y entonces también te invitan y es muy importante eh, comienzas a compartir, compartir momentos, compartir conocimiento, experiencias, compartir comida tal vez, sabes cómo empieza a trabajar el compartir, puesto que tienes el circo de una sola pista, pareciera que eh, en este mes de enero quisieras como crecer, quisieras brillar, pero como has sentido en tu percepción que las personas no aceptan de cierto modo tu forma de ser, sientes como que vas solo, sola, como que me toca a mí y voy solo y no me importan los demás, y yo voy solo, y yo, y yo, y yo, entonces te dicen, sí, trabaja la autenticidad y ábrete a vivirla, sin embargo recuerda que no estás solo, que puedes pedir ayuda, puedes pedir guía a tus ángeles, a los arcángeles, a la divinidad, a quien tú decidas, para que sobre eso te vayas caminando, ¿ok? No, pero, trata de recordar que eres parte del universo, o sea, no eres como el único, la única creación y tampoco por eso te quiero decir que no vales la pena, al contrario, eres tan valioso, valiosa que lo importante es que te la creas, que te sientas en ese valor, que te eh, tú mismo te digas, venga, vamos, sí podemos, vamos a compartir, vamos a entregar, vamos a dar servicio, vamos a convivir, ¿ok? Es muy importante también mi signo de Pisces, que ante estos momentos en los que eh, quieres salir, vas a mostrar tu autenticidad, de pronto te piden compartir y estar en contacto con las personas de una forma más consciente, cero juicios, también es muy importante que llegue, va a llegar un momento en el que requieras hacer una pausa contigo, como a ver, en este... En esta conciencia de, a ver, ¿en dónde estoy parado o parada? ¿Ok? Ahora, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es la meta que yo quiero lograr? Solamente para que la tengas visualizada y te mantengas en este momento presente. Pareciera que tienes como muchas ideas, muchas ganas de poner en la práctica algo o... Un nuevo negocio, una nueva relación, un nuevo trabajo, sin embargo de tantas ideas que tu mente te dice que sí podrían suceder, de pronto te llega el miedo y no te pones en acción. Entonces te dicen, a ver, primero, para que puedas tener una acción clara y certera, requieres hacer una pausa, entrar en ti, preguntarte qué es lo que realmente quieres... ¿A qué estás dispuesto a renunciar para que se pueda abrir el espacio para lo nuevo? Y sobre eso irte. Sin embargo, te piden con esta carta, haz una pausa. Haz una pausa. Puesto que vas a estar recibiendo diferentes estímulos en esta nueva era, en este nuevo año, en este inicio. Diferentes estímulos que te van a invitar a conectar contigo. Esta energía que se está moviendo ya desde hace unos días, eh, finales de eh, diciembre, principios de enero, y todavía va a durar, esta energía es como para tocar tierra, tener visión, y sumarle este llamado de tu alma. A partir de 2020, la humanidad está siendo guiada, guiada hacia un despertar, hacia una nueva, un nuevo nivel de conciencia, en donde el actuar desde el alma, dedicarte a lo que te encanta, a lo que te fascina, te va a generar mayor satisfacción, mayor nivel de éxito, que moverte en el sistema antiguo, en donde se olvidaban de los deseos de las personas y era como así debe de ser, así se mueve la humanidad, ¿no? Como romper ese sistema para generar uno nuevo. Y a eso estamos siendo guiados, mi querido Pisces. Eso, ese tipo de estímulos es el que vas a estar recibiendo, son los que vas a estar recibiendo para que tú puedas conectar con tu esencia y nos la muestres. El mundo está emocionado por conocer tu esencia. Ábrete a nuevos conocimientos. Eh, te dicen los arcángeles que de pronto has como sentido que lo sabes todo, como en esta soberbia de conocimiento y te dicen no. Recuerda que todo el tiempo estás siendo un estudiante de la vida ábrete a ese conocimiento, ábrete a esa sabiduría para que entonces la sanación y el despertar se den una cosa es actuar desde la mente errónea, desde el ego en donde te dicen estás separado de los demás, hay lucha de poder, hay violencia, hay eh, dolor, hay sufrimiento y no quiero decir con esto que no lo haya, sino fíjate en qué energía estás vibrando existe la energía del amor de la mente correcta en donde comprendes que eres parte de un todo que, y que como parte de ese todo sí incluye una responsabilidad maravillosa que es tu vida y sobre eso tú te vas en la energía alta en la energía del amor te das cuenta que lo único que te retiene en algún lugar en alguna relación en algún trabajo son tus pensamientos tus creencias y el miedo esa jaulita del ego en la que hay pensamientos alimentantes, creencias adquiridas, deber ser, tengo que... Todas esas etiquetas que te has colgado, del lado del amor, del lado de la energía alta, te das cuenta que eso no existe y que solamente son ilusiones en tu mente. Ábrete ese conocimiento, puesto que... En un momento dado en el que tú decidas ser auténtico y fijarte en el detalle del momento, los deseos de tu alma van a surgir. Por el momento los tienes, digamos, bloqueados en el sentido que está apareciendo la carta porque te hace falta un poquito de autenticidad. En ese momento en el que tú lo vivas, lo expreses, lo experimentes y sobre eso te vayas tus deseos, los deseos de tu alma se van a empezar a presentar ante ti para que sigas ese camino y eso te va a llevar en la parte financiera a un muy buen movimiento, el movimiento que estás esperando, ya sea nuevos proyectos, nuevos negocios, un emprendimiento o una propuesta eh, bastante bastante importante en, el, en la forma en la que generas negocio, eh, perdón, ingresos. Ahora, también te invitan a, si tus finanzas por hoy no son sanas, te invitan a tomar algún curso de eh, educación financiera. ¿Esto por qué? Porque de pronto creemos que sabemos manejar el dinero, de pronto creemos que el dinero es mi principal necesidad y enfocamos toda nuestra energía en ello y nos olvidamos de lo realmente importante. Y en esos pensamientos basados en el miedo, en la escasez, pues el dinero simplemente no, no fluye, no lleva a cabo su función correcta. Para que sea una función correcta se requiere que quien lo maneja tenga este conocimiento sobre su educación financiera. Entonces se te invita a ampliar ese conocimiento, sobre todo porque estos tiempos son de movimiento para ti en la parte financiera. Por otro lado, en la parte de relaciones tienes la congelación de cabeza. Es muy importante que de forma genuina expreses tus emociones en cada una de tus relaciones. No te quedes callado o callada. Ahora, el hecho de que nosotros te sugerimos, los ángeles te sugieren no quedarte callado, no quiere decir que vas a hablar a diestra y siniestra y no me importan los demás porque a mí me sugirieron que hablara hay que me expresara. No, recuerda que siempre que actúas desde tu corazón, desde el alma, desde una energía alta en amor, siempre, siempre las relaciones van a fluir de forma equilibrada, ¿ok? Si por el contrario has estado experimentando ciertas tensiones, revisa desde qué energía estás vibrando y cámbiala. Es muy sencillo darte cuenta desde qué energía estás vibrando. Si hay tensión, si hay ataque, estás vibrando desde la energía del miedo, la escasez y del ego. Si por el contrario te sientes en tranquilidad y expresas tus necesidades, expresas tus deseos de una forma ecuánime, de una forma tranquila y clara, estás vibrando desde el amor. Ahora, en cualquiera de las dos situaciones en las que te encuentres, es muy importante, te dicen, suelta las expectativas, tanto en tus relaciones, en tus finanzas y en tu vida en general. Finalmente, recuerda que estás unido a ese poder superior en el que creas y siempre, siempre puedes pedir ayuda, piscis eh, sé la forma en que creas tú en ese poder superior, de hecho si hasta crees en ti mismo o en ti misma está maravilloso y recuerda que el ser tú mismo o tú misma no te excluye del mundo, al contrario, te incluye y te integra, eres parte de todo ese sistema, de toda esta red de los seres vivos, eres parte del mundo, ok, siéntete en esa unidad puesto que tienes la unión de cabeza y quiere decir que no te has sentido equilibrado últimamente eh, en ciertos aspectos de tu vida y es bastante normal con tanto movimiento que ha habido, sin embargo depende de ti que ese equilibrio se dé y se va a dar una vez que tú decidas conectarte, integrarte a aquella fuerza superior en la que creas. Y nuevamente te repito porque de pronto muchas personas me han comentado que no creen en un Dios, que no creen en un poder superior, no creen en unos ángeles, y está maravilloso si no lo creen así, puesto que ese es hacer uso, eso es hacer uso de su libre albedrío. De pronto me dicen las personas, yo solo creo en mí mismo y en nada más. Entonces, lo mismo les digo, está perfecto si crees que tú eres el poder superior para ti. Ahora comprende que en esa en ese poder interno que tienes y en ese valor y en ese eh, creer en ti mismo, también te hace parte de todos, entonces únete a los demás, ábrete en ese sentido, ¿ok? Finalmente tienes el jardín, el jardinero gentil, y esto quiere decir justamente reforzando lo que te acabo de decir sobre ese poder superior en el que tú creas y confiar en él, esta carta representa justamente esa compañía, te está viendo, te está observando. Aun cuando seas tú mismo y en, en ti mismo en lo que crees, obsérvate, confía en ti, cree en ti, vete hacia tu más alta versión. Compártete de una forma en la que te sientas totalmente satisfecho. Que no haya en este sentido miedo, miedos o sensaciones de, de, de desunión o sensaciones de pelea o de lucha, no. Vete hacia el lado de una alta energía, de una vibración alta, ok, muchas gracias por estar aquí Pisces eh, deseo que hayas encontrado un mensaje, una palabra un... una frase, lo que tú hayas sentido que haya vibrado en tu corazón, recuerda que esta es una guía general, por lo cual puede o no ajustarse totalmente a tu vida, sin embargo te invitamos a que tomes aquello que sí resuena en tu alma. Suscríbete al canal, dale like, activa la campanita y sobre todo si deseas tener una guía personalizada en donde las respuestas sí van a estar eh, resonándote en su totalidad. Mándenos un correo a bioneurosabiduria@gmail.com. te lo voy a dejar aquí abajo y en respuesta te vamos a enviar la serie de opciones que están disponibles para ti. Estamos abriendo agenda en estos momentos, en esta semanita, nos quedan algunos espacios eh, habilitados, así que no te pierdas esta oportunidad, mándanos un like, déjanos un comentario y nosotros te enviamos la información. Disfruta tu inicio de año, es el primer día de 2020 y te prometo que si tú te dejas guiar y sigues la guía de lo que te haya resonado, verás cambios importantes y positivos en tu vida. Muchas gracias Piscis.